el resultado se los verificó ganador el número 8663 8663 es el número ganador delegado eso es correcto es correcto gracias a todos felicidades y el saludo hoy para todos los apostadores en la tebaida recuerden que cafeterito es más oportunidad para ganar